La agresión la, la sufrí en Paseo, Paseo de Gracia a la altura de Calle Valencia más o menos y bueno, pasaban por allí, estaba grabando con, con el móvil 3G haciendo emisiones en directo con People Witness que es un proyecto que tenemos unos cuantos de comunicación de acampada BCN y simplemente estaba grabando eh, a los coches de los antidisturbios, a las furgonetas pasando eh, con una velocidad bastante elevada como suelen pasar ellos en la calle semi despejada y habían como cinco furgones dando vueltas por allí. Los disturbios entonces estaban en Jardines eh, de Gracia, más o menos, en diagonal. No sé lo que pasó allí muy bien, he visto algún vídeo, pero por lo visto habían contenedores quemando y estaba la policía pues actuando con cargas eh, un poco indiscriminadas. Bueno, estamos en Paseo de Gracia, ya veis que viene la policía a toda, a toda leche. Eh, hay un montón de gente al final bueno, aquí vemos el mogollón de gente que hay en medio de Paseo de Gracia Entonces, eh, esos coches, esas furgonetas que estaban dando vueltas, pararon justo delante mío, entonces yo empecé a retroceder y claro, eh, estaba fijando mi mirada al, al furgón que tenía delante, pero por el lado se acercaron y entonces fue cuando, cuando recibí el golpe de porra un golpe de porra, luego intentó pegarme una segunda vez, pero ya salí corriendo. Habíamos cinco personas, eh, de las cuales a lo mejor llegaron a pegar a, a mí y a dos o tres más, y bueno, todos salimos corriendo sin saber muy bien qué, qué clase de carga era esta. La herida eh, bien era una contusión y al principio estaba, la verdad, que estaba muy preocupado, porque como la contusión era en el estómago, eh, bueno eh, sé que de un golpe te pueden reventar el bazo, como le ha pasado a a, a otro chico, que de una patada le rompieron el brazo eh, sé todo esto y claro, el dolor no, no sabía si, si era un dolor de contusión si era un, por algún problema interno o al principio tenía mucho miedo de esto luego ya me di cuenta que era una simple contusión entonces eh, las curas han sido trombocit y, y, y al principio hielo para bajar la inflamación la rabia y la impotencia la, la, creo que la estamos canalizando yo y un grupo más de agredidos porque en el grupo de comunicación somos unos cuantos, hay un porcentaje bien, bastante alto de, de la gente que hemos sufrido una agresión y esa rabia la estamos enfocando hacia, hacia una demanda conjunta de, de los agredidos contra el cuerpo de policía. Claro, no podemos identificar al, al mosu en concreto que nos pegó, pero la dirección y los líderes <risa> Los líderes de, de policiales que, que estaban en el servicio ese día creo que tienen parte de responsabilidad de que eh, sus trabajadores se descontrolen de, de, de esa manera. La estrategia es, eh, primero, hacer el conflicto y luego despejar la zona, sobre todo las cámaras, que pueden eh, eh, tener ellos en contra. Me, me, me parece muy curioso que las cámaras profesionales, cuando hay cargas, no estén enfocando a, la, a los mosus disparando bolas de, de goma, disparando la, gases lacrimógenos y pegando, sino que están eh, enfocando a la gente para ver si alguien hace un disturbio de romper algo o algo así. Sobre todo ahora es, es el momento de documentar y de coger, recoger testimonios. Este mismo testimonio nos puede servir y es de mucha utilidad porque eh, también hay mucha gente que, que claro, eh, no quiere hacer la demanda, pero a lo mejor sí que se ofrece a hacer un testimonio. Igual que hay gente que no quedará ni siquiera hacer el testimonio por miedo a represalias eh, posteriores.